bien es muy señores simple. cambiando radicalmente de tema la mitad, la mitad, alemania y ahí quiero que me coloquen la imagen que mandé sobre el, el, el pedazo del muro de berlín alemania le donó a la república dominicana una parte del muro de berlín oh, no me diga sí, ¿Y dónde van ahí. A poner, ahí oh. el pedazo del muro de berlín que le donó alemania a la república dominicana y ya yo supongo que con esto están resuelto todos los problemas. No, no, no, pero van no. a resolver un problema, van a resolver un problema. y es el, Mira, puede como, puede considerarse eso como lo que hizo Francia con Estados Unidos, que les regaló la Estatua de la Libertad. Y la Estatua de la Libertad se ha convertido en un lugar... En eh, un y, símbolo. Bueno, y, exacto, y no solamente sí. símbolo, sino un sitio visitado obligatoriamente sí. por cada turista que va a New York. Entonces es posible que ese pedazo del muro de Berlín se convierta en lo mismo en nuestro país. Sí, ojalá. Todo hay, que, todo hay que verlo con optimismo. Ahora, yo quiero preguntar. Es un regalo interesante. Y, y quiero que la gente, sí, no, claro, se le agradece a Alemania, no ría. claro. Yo quiero, yo quiero, verdad, eh, y ojalá se convierta esto en, en un símbolo. Y, y es importante decir a la gente que nos está viendo, las personas que no conocen la historia de lo, del muro de Berlín, eh, yo no se la voy a contar aquí Que porque, la busquen eh, en, eh, en internet Sí, busquen en internet Para que usted vea lo que significa mar... El muro o lo que significó En, en aquella de época la segunda guerra Desde 1961 <risas> hasta el 1989 uh, Un muro la que, la, del acuerdo de sí, paz. que la Unión Soviética En Berlín eh, Para que la gente no se fuera Oye, qué vaina Ustedes le pusieron un muro y el que intentaba cruzar ese muro lo mataba. No, pero fue, fueron los alemanes. Eh, sí, sí, no, los no, alemanes. Los Entonces, alemanes no lo ese, ese muro representa eh, eh, eh, para mí la máxima representación de la opresión, ¿Tú sabes de, que... del abuso, del exceso. No, no, no. Mira lo que pasó. No. Tú, tú sabías que y... hubo gente... El muro, cuando se tiró el muro, se hizo por coordenadas. No mm -hmm. se hizo de que si no se hizo porque y hubo gente que la cocina le quedó en otro país. Sí, y la cocina de tu casa sí. te quedó sí, en y otro y la, país porque la, estaba de aquel la, lado. Y la sala. Y la no y la calle, por ejemplo, el, el muro cortó incluso calles. Y familia y todo. Y familia dividida. Y eso provocó un, en una sola noche que lo hicieron. Y eso provocó, eso provocó un asunto y fue que mucha gente quería cruzar de un lado para otro, de, sí. de allá para sí. acá y aquí para allá. Y entonces el gobierno apostó del lado, eh, socialista, ajá. Del lado eh, socialista, apostó tiradores, francotiradores, uh -huh. para que todo el que subiera por ahí le tirara, le no tirara. importa sí. quién, quién fuera. O sea. Y eso luego luego provocó una teoría penal de Klaus Rosin que se llama, eh, eh, se llama algo de dominio del hecho por aparato de poder. Y ese dominio del hecho por aparato de poder fue lo que permitió luego... Condenar a Fujimori en Perú, sí. ¿por qué? Porque se le, se le aplicaba la, se le aplicaba sanción a aquellos que daban la orden y a quienes, las ejecutaban. Y a, y a quienes la ejecutaban. Con relación a, lo que a pasa esto, ahora ya la República Ah, sí, por Corea. ejemplo esa, esa situación y lo que si se quiere sin entrar en comparaciones, lo que pasa con Cuba, pues, Que Cuba por ejemplo, con, sí, en, con, con, con relación a Cuba y Estados Unidos. ¿Pero qué pasa con eh, Cuba y Estados Unidos? Eh, las, es, un la, las, ajá, es como un muro económico bueno, y, un, y un muro ideológico. que existe. Sí, sí, en era... este caso era un muro sí, físico sí, que no. la gente no estaba atrapada. Sí, tú, tú sabes, Corea, ¿Tú sabes Corea, lo que tú estás eh, atrapado ya. en un país que tú no puedes salir de ahí porque si tú sales ya, ya. te matan. ¿No a, propósito Cuba, a propósito de Cuba y del bloqueo económico, en la última asamblea, me parece que hace dos días de la ONU, solo tres países votaron en contra de que no se favorezca el quitar el bloqueo a, a Cuba Estados Unidos los americanos Brasil, son los sí. de mano de Bolsonaro que y no recuerdo cuál fue el otro país dos sí. se abstuvieron nosotros esperamos año. que sí. que a corto plazo pues que Cuba pueda eh, se le pueda quitar esta sanción Cuba Dios? se ha mantenido sin 60 años con el bloqueo y está ahí entonces la, la pregunta para finalizar y fue potencia en muchas cosas que nosotros no lo hemos sido a pesar la, de la pregunta para finalizar póngame la imagen del muro de Berlín por favor para para hacer, para quién? cerrar con mi, del muro de Berlín para el cerrar pedazo. el pedazo <risa> la pregunta es la gente, el dominicano, sabe. Le va a dar la valoración. Le va, va a valorar ese Pero el turista de... puede venir a verlo. Ah, bueno, sí, eso es verdad. Y eso puede convertirse el no, en... Y lo importante es que, el, que ahora el Estado, el gobierno principalmente, promueva que la gente se entere que de lo que... fue la visión que los nosotros que no... los francos macorizanos no tuvimos cuando tumbamos la casa de Rubirosa. Sí, es verdad. Exacto. De Porfirio los Rubirosa. Los que no puedan ir a Alemania, los que no puedan ir a Alemania a ver el mundo. Sí. A que vengan a la república dominicana exactamente eh, vamos o a sea, whatsapp no a ver lo de, que hay de, de, de pared, no eso es el muro de berlín no sí, nos de una hecho, parte. Tiene un cargamento histórico vamos importantísimo. Eh, esa ah, va. No, no no juan vamos a Juan no Juan no no no nos manda este link de acento constitución de la República Dominicana. Gracias. Arlington. Arlington de Washington. Buenos Arlington. días, felicidades para todos. Wow, ya se siente el sabor navideño. Así yeah. es. Así es. <risa> ahí es no donde se referirá al merengue de. Sí, de, sí, de, sí de, claro. mes Reynoso nos manda. Si se te quita claro. la libertad de expresión, entonces. Mudos y silenciosos podemos ser guiados como ovejas al matadero. Y Gracias, Ramés. Inmaculada del sector ciruelillo manda la invitación del encendido bueno. de velas del ayuntamiento. ¿Cómo así? Hola, ocho ocho media. ¿Para qué? ¿Para qué? Ábralo, ¿Por, por favor. Ah, que el centro de, de la, la Navidad. Ah, bueno. Sí, Dándole sí, la bienvenida sí. a la Navidad. ¿sabes? Ok, sí, sí. Me dicen que está, estará muy bonito. Continuamos. Hay, hay sorpresa El parque Duarte está muy bonito. Nos sí, sí, no, no yo siempre lo he dicho. Mira qué lindo, mira qué lindo. Eso se va a ver bien. Inés Agustina, buenos días. Pero ese joven sí le tira al león. Y ruge el león. Ya. Y ruge el león. Un no. saludo. Ya, ya. No, yo no le tiró al león. Oye a ella, ya. Ay, bueno, le... mis amigos, generosos que amigos, ya no hay tiempo para seguir aquí con ustedes. Ha sido un agradable día. Sí. Un día muy distendido, sí. ¿verdad? Sin muchas discusiones, sin ninguna discusión. Por el lunes, por el lunes ¿qué hicieron no falta? Aquí el despacio. lunes estamos de vuelta con ustedes. Este es su programa de mañana. Pasen un feliz fin de semana. Candele el lunes.